Yo soy Eva, estoy aquí en Toronto desde marzo. Llevo aquí viviendo unos seis meses. Eh, decidí viajar. Eh, estaba en Barcelona un poco atrapada, quería mejorar mi trabajo y demás, entonces necesitaba mejorar mi inglés para poder buscar un trabajo mejor. Y entonces me puse en contacto con YouTube Project para eh, ver cómo lo podía hacer. Inicialmente me iba a ir a Nueva Zelanda a estudiar un curso, pero llegó la pandemia y todo lo que todos sabemos y entonces eh, cambio de destino, me vine aquí a Toronto, me estuvo ayudando con todo el proceso Magda, me enseñó pues diferentes eh, cursos, la duración de cada uno, las ciudades donde podía vivir y demás, cogí Toronto porque era como lo más similar, digamos a Barcelona, más ciudad y, y ya está, preparamos todo el papeleo y en un par de meses, más o menos, yo creo que lo teníamos todo listo. Y, y me vine aquí a Toronto. El curso, muy bien. Eh, al principio hemos empezado haciendo clases online, por lo mismo, por la pandemia. Y ahora hemos hecho algunas semanitas presenciales, súper bien. Estamos conociendo a un montón de gente de todos los países, practicando el inglés. Cada seis semanas cambiamos de compañeros de clase, como de profesores, de asignaturas y demás. Y eso también ayuda a conocer más gente y está siendo una muy bonita experiencia. El trabajo no fue difícil encontrarlo, hay, ahora mismo están buscando a mucha gente, sobre todo en restauración y demás. Apuntándote en diferentes grupos de Facebook, eh, buscando por diferentes lados y demás, al final acabas encontrando. Eh, yo empecé realmente un fin de semana, que iba a ser porque era como que necesitaban a alguien así urgente y dije, bueno, lo hago yo, un fin de semana. Y luego, al final, pues hablando, he continuado y ya estoy fija, digamos. <risa> la ciudad, eh, muy bien. Eh, hay mucho ambiente, siempre eh, hay algún plan para hacer. O vas aquí a cenar, o vas al parque a hacer algún picnic, o te vas a, a la isla de Toronto, a, a la playa, a jugar a voley a jugar a frisbee... Siempre hay cosas por hacer y no, no te aburres. Es una aventura que yo creo que no, no olvidas nunca. Eh, te hace como salir un poco del nido, ¿no? Y te abres al mundo y está siendo muy bonito y yo lo recomendaría 100% De hecho, hay gente que me pregunta por, por Instagram y tal. Y yo siempre, siempre, siempre recomiendo que sí, que lo hagan, que viajen. Que si lo tienen en mente, que vayan a por ello.